Muy buenas, en este vídeo y en el siguiente vamos a ver cómo generar diplomas en PDF a través de una combinación por correspondencia y además conseguir una firma visible en los documentos y una firma electrónica. Para ello vamos a crear un diploma utilizando las plantillas que vienen por defecto un archivo, nuevo y podemos seleccionar por ejemplo este primero crear se nos crea este documento vamos a poner un ejemplo de cómo quedaría un diploma por ejemplo Antonio López y aquí en lugar de diploma vamos a poner la nota notable obtuvo la calificación de notable para añadir algo más de información en la combinación por correspondencia vamos a poner el curso en el curso 2019-2020 obtuvo la calificación de notable si queremos que tenga una firma visible podemos escanearla y también podemos diseñarla con el Paint o con cualquier herramienta de dibujo vamos a hacerlo de una forma muy sencilla Abrimos Paint y ponemos aquí, por ejemplo, nuestro dato. Una firma y un poco en el ratón. Por ejemplo, así. Supongamos que esta es nuestra firma. Vamos a cambiar de canvas. Y con esto la guardamos. Me elegimos una carpeta y le ponemos el nombre firma. Volvemos a Word. Y seleccionamos insertar imágenes y buscamos el archivo que acabamos de crear. Vemos que el archivo, por defecto, se mueve con el texto. Entonces hay que cambiarlo para decirle que esté delante del texto. De forma que podemos moverlo sin que nos estropee la estructura de nuestro documento. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí como director. Con esto tenemos la firma visible. Vamos entonces al paso siguiente que es hacer la combinación de correspondencia. Para ello creamos un Excel muy sencillo, con los campos que queramos que se combinen. Veis, aparecen tres columnas, una para el nombre, para la calificación y para el curso. Y lo guardamos con nombre alumnos.xlsx. Volvemos a Word y nos vamos a ir al menú Correspondencia. Correspondencia, vamos a iniciar combinación de correspondencia. Vemos cartas. el siguiente paso es seleccionar los destinatarios, usar una lista existente vamos a usar el excel, aquí seleccionamos alumnos y abrir lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir los campos que nos interesan por elementos combinados para el primer caso insertar campo combinado nombre, veis que aparece un nombre para cada una de las columnas que tenía el excel, nombre Aquí donde queremos poner el curso, pues en lugar de ponerlo a mano, lo ponemos también como campo combinado curso. Y el diploma nos sirve para distintos años. Y donde pone notable, insertamos el campo calificación. Y donde pone a día de mes, pues aquí vamos insertar la fecha directamente. Pon insertar, fecha y hora. Veis. Con esto ya tendríamos, volvemos al menú correspondencia y vemos que si hacemos vista previa de los resultados nos va a generar los diplomas que tenemos cuatro. Antonio González Gutiérrez, Fermín Cansado, Marina y Elena. Es decir, ya tenemos cuatro diplomas con una vista visible. Si lo que queremos hacer es generar PDFs, pues vamos a utilizar la herramienta que os referencio el dbv combinar correspondencia que os permite a partir de un documento combinado generar distintos pdf y posteriormente veremos cómo firmar de forma electrónica esos pdf si queremos que la generación de combinar correspondencia con la herramienta permita generar PDFs con los nombres de los alumnos pues vamos a tener que añadir aquí un pequeño campo todo eso se explica en, en los vídeos que adjunto que sería subrayado vamos a quitarle la vista previa también insertar el campo nombre, que es el que queremos que aparezca como nombre de fichero, y un guión. Entonces combinamos la correspondencia y este apartado que aparece entre subrayado y guión no aparecerá en el documento final, pero nos va a ayudar para la generación. Entonces ya tenemos que darle finalizar y combinar, editar documentos individuales, todos y aceptar. ¿Y esto qué nos va a hacer? Pues esto nos ha generado un único documento con todos los alumnos. Cada uno en una página. Que será la entrada que tenga nuestra aplicación de combinar correspondencia. Si habéis instalado la aplicación de DBV combinar correspondencia, solamente habrá que pulsar el botón combinar correspondencia. Y aquí nos indica cómo queremos que se genere. En qué carpeta, vamos a seleccionar la carpeta de los vídeos. Aquí es donde quiero que se guarden los cuatro nombres, los cuatro archivos, queremos que los archivos sean personalizados. Cada documento solamente tiene una página que es el que equivale a un diploma. Y por ahora no queremos ni enviarlo por correo ni poner correo, ni ponerle contraseña. Por lo tanto, pulsamos aceptar para que se generen los documentos. Y esto, veis, ya nos aparece muy rápido que nos ha generado los cuatro PDF. Vamos a verlo en la carpeta y vemos que tenemos. Cuatro PDF nuevos, cada uno con el nombre del alumno y cada uno con su, con su correspondiente diploma. En el vídeo siguiente veremos cómo firmarlos de forma electrónica.